Deixa eu te fazer uma pergunta, Leonel. Como você começou com a fotografia de pets? Olha, minha experiência em fotografia PET já estou cumprindo 22 anos. Olha, quanto tempo, não? É, dedicado a focalizar a este mundo, a este segmento. Porque na vida você tem que focalizar. Não dá para estar em diferentes segmentos e ser o melhor. Eu acho que você se vai destacar sempre quando você escolhe un segmento eh, grato, porque trabajar con animales es un enriquecimiento eh, gratuito. Eh, un sentimiento de, de, entre cámara fotográfica y animales, a unión, un link, es eh, un link perfecto. Entonces, es eh, la mejor terapia que la gente puede hacer en la vida. Quem é Lionel Falcão? Oh, olha a pergunta que fizeram para mim agora. Quem eu sou? Eu sou Lionel Falcão. Área Pet, fotografia, amar, fotografia, animais. Um sentimento, uma união. Isso é maravilhoso. Há 22 anos que estou na área de fotografia Pet. Olha quanto tempo, não? Feliz, hein? Feliz, Porque realmente trabajar con animales no tiene nada más lindo y gratuito en la vida. Entonces, por eso que estoy aquí, para hablar un poquito con ustedes y la historia personal como las cámaras también, ¿ok? ¿Cómo comenzar con la fotografía pets. Mira, hay varios caminos. Eh, eh, para poder comenzar dentro de la área persa. O importante é você decidir que es o, o, o, que usted decida cuál es el segmento que realmente usted gusta. Si usted realmente gusta de verdad la fotografía, gusta de animales, eh, no dude que usted ya tiene una unión, un um, um, um link perfecto para poder conquistar una buena imagen. El resto va a depender de la da sensibilidad, de la creatividad, da, da, da de la composición, miles de otras cosas, obvio. ¿no? Mas el gusto de la persona. ¿no? Eh, y que vos va a descubrir con un tiempo, porque trabajar con animales, vos tenés que tener mucha paciencia, ser una persona calma. Un lugar, un lugar, tiene que ser calmo. Puede tener música también. Lógico, una música suave, leve para atraer, trabajar con respectivos eh, petiscos, eh, brinquedos, cosas que llamen a la atención al animal y a partir de ahí, obviamente, va a conquistar buenas imágenes. Esos 22 años de fotografía con pets, por certeza usted tuvo varias historias para contar para gente, mas me conta una que fue realmente muy emocionante para você Oy amigo, qué pregunta, qué pregunta difícil, porque... Hay e milhares de historias, eh, lógicamente no va a dar para poder hablar tantas, entonces voy a hablar solo una, a última, que hace poquito tiempo que eu, eu, eu estuve haciendo varios ensayos ahí con diferentes pets especiales. Especiales porque cada uno um tiene una historia, unos um, están faltando una pachiña, otro está faltando un óleo. Eh, en cosas muy, muy conmovedoras, eh, eh, por un lado triste y por el otro lado enxergo como mucho amor porque el amor que están entregando los, los, los donos, los pais, los animales especiales, realmente ellos merecen un aplauso, un aplauso de, en pie, porque realmente bello eh, las cosas, el cariño, el afecto eh, a calidez del amor para ellos es maravilloso no, eh, no da para describir realmente eh, eh, en palabras solo un momento de poder ver eh, y estar dulado lado y poder fotografar tengo un momento que caían las lágrimas porque tengo algunos que son unas cosas tan pura tan mega ah, pura son todos los animales son todos puros, Eles son espontáneos, no es como nosotros, que la nos, gente tiene que hacer una producción antes de salir, tiene que um, trabajar las imágenes con un Photoshop, eh, tiene que hacer cosas que, que uno hago, porque yo procuro retratar a alma de los animales, ese es el pequeño detalle. Fala um pouquinho de como você conheceu o View, sua relação com a Abdala, com a loja. Você fala, fala um pouquinho da sua experiência com a gente. Oh, ele, realmente, o a, a conhecimento com a, a com Abdala foi em uma exposição. A partir de dessa de exposição ficou uma sintonia muito boa e já há alguns anos. E aqui estamos, estamos juntos sempre em uma união de, de, de poder eh, testar las, As cámaras y, y, y poder hacer una unión de, también de trabajos y, y todas esas cosas son muy buenas. Yo quiero siempre indicar a mis amigos, eh, colegas, eh, toda persona que está comenzando puede hacer un test de drive aquí y con certeza va a ser muy bien atendido. Tengo una equipo maravillosa, entonces eh, yo creo que ustedes pueden venir y hacer un teste como yo hice la primera vez y fique. Apaixonado com todos eh, os equipamentos que tem aqui e atenção, então eh, fechou isso, combinou, perfeito. Obrigado ao amigo Adala eh, por sempre estar presente. E você nunca tinha fotografado de Sony, né? Fala pra mim como foi fotografar com uma Sony A9, que é uma câmera top de linha da Sony, e uma 2470 2,8 GM. É... Oye, realmente la eh, experiencia, eh, mi primera experiencia con esta cámara, realmente no, no, no tenía fotografado. Eh, Foto con otras marcas, eh, más esta experiencia realmente eh, de la Sony A9. Solo que no usé esta lente, usé una 24 70 28 Uf. Maravilloso. Uff. No, sin palabras, realmente. La eh, cualidad, ¿no? La definición, las uh, cores eh, No, sinceramente, a profundidad es maravillosa. Realmente, eh, eh, espero continuar fotografando, hacer retratos, que adoro hacer retratos. Eh, siempre mi historia es esa: retratos y fotografar a alma de los animales, eso mismo.